Destination Earth intenta generar una réplica de la, del sistema terrestre y poder poner esa información como un servicio a la sociedad de manera que puedan hacerse adaptaciones de la información para combatir problemas como puede ser el cambio climático o la calidad del aire. Inicialmente se van a desarrollar dos gemelos digitales de la Tierra, son dos componentes del sistema terrestre que eh, bueno, pues van a tener su propio gemelo digital. Uno de ellos intenta desarrollar un gemelo digital del sistema terrestre para, la, eh, proporcio para proporcionar información sobre extremos geofísicos, es decir, aquellas situaciones extremas que generan eh, un impacto muy fuerte en, en, lo, en, en, en, el, en los sectores socioeconómicos, como pueden ser las inundaciones o pueden ser eh, grandes tormentas de, de, de, bien, de tormentas con vientos muy fuertes y hay un segundo gemelo digital que la Comisión Europea ha decidido desarrollar también en esta primera fase que consiste en el, un gemelo digital de el, del, del clima terrestre para proporcionar información para la adaptación al cambio climático. El papel del BSC en la, en la implementación de los dos eh, gemelos digitales iniciales del programa Destination Earth es fundamental. Es eh, uno de los pocos centros que participa en los contratos que implementan esos dos gemelos digitales y es eh, un partner eh, fundamental, si no el partner más importante, en el desarrollo del gemelo digital del eh, sistema climático terrestre.